La de fantasía. Y pega la pelota. No, pues bien, eh, este episodio es eh, bastante bueno este tip. Eh, a mí me gusta mucho porque eh, la verdad le pones sabor a los partidos, es muy fácil. Eh, definiendo con el portero. Vamos a ver aquí en cámara lenta. Eh, únicamente con el gatillo eh, izquierdo de su control más el tiro. Eh, yo les recomiendo que no corran, eh, que sean un movimiento un poquito suave, que vayan casi caminando. Y metan el, el tiro. Vean nada más que bonitos golpes. Quitamos al portero. Y ahí uh, vean dónde se mete la pelota. Con qué elegancia, con qué figura eh, se hace este movimiento. Eh, inténtenlo, es fácil de hacer. Eh, la verdad es un tip muy, muy, muy, muy bueno para ponerle la clase y el taquito. El Ahora los partidos, eh, chequenlo, avísenme cómo les funciona este este tip y recuerden los tirando goles de ataquito para la vida.